el código email de nuestro dispositivo, que podemos consultar llamando al número que aparece en pantalla. Ya hasta aquí el programa de hoy. Mañana nos vemos en una nueva entrega de... ¡Seguridad entre fogones! ¡Que aproveche!